¿Qué esperas? Forma parte de esta comunidad. Hoy en Noches de Census, el CFDI 4.0. Anticípate para su uso obligatorio. Presenta, maestro en impuestos, Pedro Carlos Ramírez. Y como invitada especial, maestra Leticia Janaí Saavedra Mora.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 Esperamos que puedan compartir esta transmisión. Ahorita ya entramos un poquito tarde, algunos problemas técnicos, pero pues ya estamos aquí con todos ustedes. Y el día de hoy vamos a tratar el tema del CFDI 4.0. Anticípate para su uso obligatorio. Y nos acompaña la maestra Leticia Janaí Saavedra Mora, que ya en, en un momento más la voy a presentar. Voy a leer parte de su semblanza. Y pues vamos a desarrollar este tema que yo creo que a muchos de nosotros nos interesa. no Estamos ya... a. A algunos meses, ya casi llega eh, mayo, junio y ya nos vamos a preocupar un poquito más en esos meses sobre este CFDI 4.0, sobre estos cambios, sobre la importancia que tiene y también pues de julio para adelante nos vamos a enfocar en su... En su uso, y también vamos a ver qué nos depara la autoridad con respecto a la información que va a empezar a recabar tanto en SSFD 4.0 con los en los nuevos eh, nuevas versiones de complementos que también ya tenemos por ahí algunas versiones 2.0. Pues sean bienvenidos a este programa. Estamos transmitiendo el día de hoy desde, desde el Estado de México. Eh, por eso ven un poquito diferente la, la escenografía. Pero pues. Es un gusto saludarlos el día de hoy desde este estado. Pues vamos como es costumbre a las noticias y regresamos a la presentación de nuestra invitada el día de hoy. Ok, amigos, como primera noticia tenemos exportaciones récord empujan a México como principal socio. El país registró un comercio total exportaciones más importaciones de 113.200 millones de dólares durante el primer bimestre del año. México logró recuperar la corona como principal socio comercial de Estados Unidos en febrero pasado gracias al dinamismo que mostraron las exportaciones en ese mes. De esta forma, el país logró alcanzar el primer lugar, posición que no registraba desde abril del año pasado. En el acumulado México registró un comercio total de 113.200 millones de dólares durante el primer bimestre del año. Los envíos nacionales a Estados Unidos ascendieron a 65.793 millones de dólares durante el primer bimestre, un monto récord que representó un crecimiento del 16.5% según datos de la Oficina del Censo Estadounidense. Como segunda noticia tenemos... BBVA saca la tijera, baja estimado de crecimiento para México de 2.2 a 1.2%. La institución también señaló a la reforma eléctrica como un riesgo a la baja para el Producto Interno Bruto. Este año el Producto Interno Bruto de México crecerá solo 1.2%, de acuerdo con la División de Análisis Económicos de BBVA, esto representa una revisión a la baja respecto al 2.2% estimado por la firma anteriormente. En conferencia de prensa, Carlos Serrano, economista en jefe de la institución financiera, indicó que esta revisión obedece a los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en los que se vislumbra debilidad de la demanda interna debilidad del mercado laboral, así como la mayor inflación vista en meses recientes. A esto se le suma la incertidumbre en las inversiones y en una menor medida el conflicto bélico que mantiene Rusia con Ucrania. Y como última noticia tenemos, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprueba petición para revocar visa a legisladores mexicanos Amigos de Rusia, un congresista estadounidense pidió la suspensión de la visa por el apoyo que han manifestado los políticos mexicanos al gobierno ruso. El presidente López Obrador calificó de prehistórica y de mal gusto la solicitud del demócrata Vicente González para anular las visas de 25 diputados mexicanos tras la creación del Grupo de Amistad México-Rusia el congresista acusó a los legisladores de mostrar empatía hacia el gobierno de Putin en medio de la crisis internacional en Europa del Este y por este motivo exigió que se le prohibieran ingresar a su país. Pues bien, estas han sido las noticias más relevantes de esta semana y pues vamos a regresar ya para dar paso a la presentación de nuestra invitada el día de hoy después de nuestra intro de noticias. Pues bien, eh, sean bienvenidos a este programa ya de lleno. Vamos a entrar por el, por el tiempo a, a, al tema de CFD 4.0. anticípate para su uso obligatorio que ya estamos a punto de entrar ese uso obligatorio. Nos nos cambiaron por ahí la, la jugada la teníamos para para mayo y ahorita resulta que ya no. Pero pues de todo eso nos va a hablar nuestra invitada del día de hoy, es la maestra Leticia Janaí Saavedra Mora, de quien me voy a permitir leer parte de su semblanza. y es contadora y maestra en impuestos, con más de 10 años de experiencia en el área contable, fiscal, administrativa y de costos, docente universitaria y de bachillerato, con la impartición de diversas asignaturas. Pues bien, bienvenida a Maestra Leticia, un gusto tenerla entre nosotros en este subprograma Noches de Census. Y pues le cedo los micrófonos para que pueda saludar a nuestro auditorio y pues arrancar con nuestro tema del día de hoy. Sí, hola, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí, platicar con ustedes, este tema tan novedoso, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias, contador. Pues bueno, para, para poder platicar y poder este ser un poco más gráficos en este tema. Que, que nos incumbe a todos, puesto que, aunque la obligación, como bien comentó, era para el primero de mayo, pudi pudimos, bueno, no pudimos, más bien la autoridad decidió que pues, por la complejidad y por todo lo que involucra, recorría este plazo en el que van a seguir vigentes a la par, tanto la versión 3.3 como la versión 4.0. Y... Esto lo recorrió hasta el 30 de junio, quedando como obligatoria pues, a partir del 1 de julio de este año. Entonces, aunque aún nos quedan pues, prácticamente dos meses para, para tener la obligación ya de facturar específicamente con la versión 4.0, es importante que estemos ya eh, de manera anticipada preparados para, para este uso. Entonces, como les comenté... Eh, tengo aquí una pequeña presentación que vamos a, a revisar en esta charla. Muy bien, y pudiésemos mucho, ¿no? La, la pregunta de muchos contribuyentes es, pero, pues, por qué tengo que expedir un CFDI, no? Y más ahora que, que está tan complicado este asunto, ¿verdad? Pues la, la obligación de expedir el CFDI pues, emana principalmente en la ley del impuesto sobre la renta. En estos artículos que se mencionan, el 76 fracción 2, 86 fracción 2, el 213, 110 y demás que pueden observar aquí, dependiendo del régimen al que pertenezcamos. En estos mismos lineamientos también tenemos la obligación de emitir los comprobantes respecto a las retenciones que hagamos nosotros como contribuyentes. ¿Y ¿Cuáles tipos de, de CFDI son los que tenemos la obligación de estar expiriendo? Pues pueden ser de estos seis tipos, que es el de ingresos, para aquellas facturas que son de anticipos, de ingresos, demás. El de ingresos, que puede ser para las notas de crédito y devoluciones. El de traslado, que es para aquellos traslados de mercancías los complementos de pago, los recibos de nómina y pues aquellas retenciones que se efectúan y los pagos re realizados a residentes tanto nacionales como extranjeros. Y cuáles cambios vamos a ver empezamos a ver a partir de 2022 pues los principales que vimos pues fue eh, la implementación de la carta aporte, el CFDI 4.0 que es el que nos eh, vamos a estar platicando el día de hoy, el complemento de pagos en el, la versión 2.0, la cancelación de los FDI, que pues como ustedes saben, cambió para este 2022, y pues algunas de las informaciones respecto a retenciones en la versión 2.0. Los principales cambios que hay en la versión 4.0, pues ya decíamos, respecto a la exportación, es indispensable que nosotros señalemos ahora en el CFDI si es una exportación temporal, si es definitiva o si no aplica este campo para nosotros por el tipo de bien que estamos facturando. La forma de pago. En la forma de pago, ya ustedes recordarán que cuando comenzamos con el CFDI había muchos errores respecto a la forma de pago, puesto que se ponía PUE. 99 O poníamos PPD, pero creo que el PPD, pues como ustedes saben, es pago en parcialidades o diferido y poníamos que era pago en parcialidades o diferido, pero nos iban a estar pagando con transferencia, pero nos iban a emitir o expedir algún cheque y eran eh, cosas que se hacían de manera incorrecta. Sin embargo, el sistema no lo valida. A partir de 2022 ya está validando que si nosotros estamos poniendo que... Va a ser por definir el pago de tenga en el método pago en parcialidades o diferido. Y pues si ustedes intentan facturar de esta manera, les va a marcar un error de registro. A su vez también es obligatoria ya la razón social del contribuyente. Este campo anteriormente todavía en la versión 3.3 era opcional, se vuelve obligatorio en la versión 4.0. Y... Además, nos vemos con, con la cuestión también de que este dato se va a validar. Y muchas veces, inclusive de forma errónea, nos señala el sistema que el RFC no está inscrito o que está cancelado en el SAT. Esto pues por fallas internas precisamente de sus servidores. Entonces, en los datos de identificación del cliente, ya dijimos, tendríamos que poner su RFC, tendríamos que poner su denominación o su razón social, y además el régimen de okay. Cuando nosotros vamos a actuar al público en general, pues tendríamos que poner el RFC genérico. Claro, maestra. Eh, si sí, me permite, pues, por ahí vamos vamos a darle a, a lectura a algunos comentarios que ya están. Bueno, algunos saludos para que para para que nuestro sí, auditorio claro. se sienta aquí ya en la confianza. Saludos a Vero, Vero Rodríguez. Buenas tardes, compañeros. Saludos desde Uruapan, nos comenta César Caballero. Buenas noches a todos. Román de la Cruz, buenas noches, um, tenemos a Esteban Elizalde también, saludos, dice, aquí, eh, maestra, con, con respecto a los datos del receptor, por ahí, eh, la autoridad en algún momento, precisamente en el CFD 4.0, eh, valida, como lo está comentando, el nombre que, que coincida con la constancia de situación fiscal. Yo creo que ahorita muchos de nuestros colegas están precisamente, eh, o, o me han llegado muchos comentarios donde donde de trabajadores precisamente, y yo creo que también se deriva de esto, trabajadores llegan y dicen, oye, es que fíjate que en mi trabajo ya me están pidiendo mi constancia de situación ¿Uno por qué? Porque eh, por el nombre precisamente, ¿no? Tiene que coincidir perfectamente lo que se va a especificar en el receptor del CFD 4.0 y la validación que va a hacer con eh, con la página del SAD en este caso. Ahí hubo un detalle con respecto a, a que la autoridad primero dijo que sí, si nos vamos a las guías de llenado nos vamos a dar cuenta que el régimen de capital todavía, todavía aparece, en las guías del, de llenado, pero por ahí la autoridad sacó hace como dos, tres semanas, si no mal recuerdo, un Twitter eh, donde decía que el régimen de capital eh, ya no iba a ser eh, incorporado a la, a la del receptor precisamente por las validaciones que, que hace, no, precisamente por las validaciones que hace el sistema. Yo creo que ahorita nos hemos estado encontrando con prueba y error precisamente, de que, pues, tanto los desarrolladores de sistemas como nosotros los contadores, ahorita yo creo que estamos muy de la mano diciendo, oye contador, fíjate que me salió este error, o, oye ingeniero, sabes que me salió este error, oye proveedor de sistemas, eh, me salió este error, ¿no? Eh, y en este caso, pues yo creo que es importante también eh, que, que estemos de la mano con estos proveedores para ir detectando esos errores. Todavía estamos a tiempo para que el primero de julio pues podamos estar en, en condiciones de poder, eh, de en poder condiciones. emitirlo correctamente. Continuamos, este maestra. Y así es como bien comenta usted, pues ya muchos, muchos eh, contribuyentes están dando a la tarea de a sus clientes, pedirles las constancias, para actualizar su base de datos y estar preparados en cuanto sea obligatorio este CFDI en la versión 4.0. Este, um, lo que podemos comentar aquí, pues hablando de la versión y de CFDI en general, es muy amplio. Entonces voy a pasar algunas láminas de forma rápida, igual de todas maneras el material por ahí lo tiene ya census, en caso de que ustedes crean necesario eh, tenerlo, pues ellos se los pueden proporcionar, ¿sí? Y para avanzar un poco más rápido y podamos precisamente hacer algunos de los comentarios más relevantes en la práctica, ¿verdad? Como bien comenta el contador, pues mucho de aquí es la teoría, aunque ya a la hora de ponerlo en la práctica, pues, hay, hay muchas complicaciones y es por eso que, que aún nos están ampliando el plazo y es por eso también que, pues, muchas veces están haciendo cambios. Así es. Otro de los requisitos eh, respecto a los datos del receptor, pues, es el domicilio fiscal. En el domicilio fiscal, pues, el código el código postal es el que tenemos que poner de forma obligada. Y pues inclusive en el catálogo de códigos postales, el SAT todavía tenía problemas de actualización. Ah. Eh, pudiésemos considerar alguno que esté cercano al lugar de expedición del comprobante fiscal. Eh, otro de los datos obligatorios pues va a ser el régimen fiscal del cliente. Recordemos que pues a partir de 2022 entra en vigor el régimen simplificado de confianza, entonces es importante que lo actualicemos. Y respecto al uso del CFDI, ya recuerdan ustedes que, pues, en los usos del CFDI, cuando no sabíamos específicamente o no, ten, o no queríamos complicarnos en recordar los usos del CFDI, decíamos, bueno, por definir, ¿no? Y en la versión 4.0 ya no se permite el, la de, por definir del 99 y ¿qué pasa? si yo expido a un residente en el extranjero pues en este caso se tiene que usar la clave S01 que es sin efectos fiscales y pues aquí tenemos precisamente el catálogo de los regímenes fiscales que aplican para el 2022 y también tenemos el catálogo de los usos del CFDI. Adelante. ...certus despacho, que prácticamente va enfocada a lo que usted acaba de comentar, de que cuál era el, el uso del CFDI que se debería poner... En el público en general. Eh, aquí la maestra nos comentó cuando es eh, eh, RFC extranjero genérico, pero si nos vamos a la guía de llenado 4.0 global o público en general, nos vamos a encontrar el mismo efecto para, para el uso del CFDI, que sería la S01, eh, sin efectos fiscales. Es importante también, eh, como comentario, eh, hacer tu despacho, dice en público en general. Eh, hace rato comentaba con el maestro Antonio Aranda, que también ya en, en unos momentitos nos va a acompañar en este programa, lo van a volver a ver en este su programa Noches de Census, y comentaba hace rato con él de que no era lo mismo un CFDI público en general que un CFDI global, ¿no? Eh, más adelante por ahí se van a estar eh, vertiendo algunos comentarios sobre, sobre eso, sobre esas diferencias que existen, pero ahí hacer tus despachos de manera general le podemos decir de que sería S01 en el uso del CFDI y la forma de pago, pues ¿cuál sería? pues también como lo menciona la guía de llenado sería la forma de pago de la mayoría de los comprobantes simplificados que existen o que están agrupados en un CFDI global, ¿ok? Eh, Continuamos, maestra, perdón por la Así interrupción. Es. Sí, no, adelante, adelante. Pues tendremos que especificar también el objeto de impuesto, que si acaso el, el bien es un objeto del impuesto, si, si es objeto del impuesto y si es objeto del impuesto, pero no está obligado a desglosar. Esta es una vista precisamente de un CFDI 4.0 en el que ya podemos observar que está el código postal del receptor, el código, eh, el régimen fiscal, eh, respecto a la exportación que no aplica y pues de forma general. Algunas, una, una consideración importante. Es que muchas veces las empresas no tienen actualizadas sus actividades en el SAT. ¿Y qué es lo que pasa? Que quizá ellos comenzaron vendiendo computadoras, pero ahora ya venden mmm, zapatos, ¿no? Entonces resulta que en las facturas ponen: eh, estoy vendiendo zapatos, 90 de 50 pares de zapatos. Pero en las claves del SAT aún dice que vende computadoras. De acuerdo a, a esta situación, si existe discrepancia entre la descripción que hay de las mercancías y la actividad que tienen en el SAT, es la autoridad está facultada para actualizar las actividades económicas y las obligaciones de dicho contribuyente al régimen fiscal que corresponda y esto obviamente con los impuestos que sean también acorde a la descripción de las mercancías que están facturando. Okay. Otro de los puntos es que, que pues, aquellos contribuyentes que, que quieran eh, seguir utilizando la versión 3.3, comentábamos, pueden hacerlo hasta el 30 de junio del 2022. Y respecto a las devoluciones, descuentos y bonificaciones, es muy importante señalar que nosotros, al expedir una nota de crédito o un comprobante de egresos debemos tener justificado la expedición del mismo, puesto que si nada más la emitimos y en la revisión de la autoridad no hay una justificación lógica, puede ser que nos lo considere como eh, inválido y que entonces no podamos deducirlo como tal. Okay. y los cambios en el CFDI 4.0 y ¿sabes? adelante contador eh, sí sí este, tenemos aquí otros otros comentarios por aquí otros otras preguntas eh, que bueno ya la última pregunta yo creo que ya, ya se responde con lo que vimos pero ahorita igual le damos lectura eh, nos comenta Elizabeth Revilla ¿qué pasa con los apellidos con ñ ya que en la constancia la omiten o colocan un signo? yo creo que ese va a ser un, un verdadero detalle que va a tener la autoridad con esas validaciones que nos comentaba la maestra y precisamente eh, vamos a estar en este ensayo prueba error, yo que eh, personalmente qué sugiero a reserva de lo que nos pueda comentar eh, aquí la maestra, personalmente considero de que eh, se ponga el nombre con ñ y las validaciones que va a realizar eh, el PAC, en este caso contra la constancia de situación fiscal o contra el nombre, en ese sentido nos va a arrojar algún error, así como pasaba o sigue pasando con carta aporte, como sigue pasando con complemento recepción de pagos, que igual nos vamos a enfrentar algunas modificaciones sustanciales importantes por ahí. Pero, eh, pues el comentario sería eso, como como es el nombre correcto y las validaciones en algún momento la autoridad las va a tener que corregir, ese sería el deber ser, ¿no? Pero, pues nos estamos enfrentando a cuestiones ya de tipo informáticas, ya no tanto de tipo legales, porque nosotros estamos cumpliendo con los que nos dijo el 29A del código y lo estamos cumpliendo perfectamente en ese sentido. No sé qué opina con respecto a eso, maestra. Sí, en efecto, de pronto, este, las obligaciones eh, que nos está imponiendo la autoridad, pues, eh, a pesar de que son obligaciones, no nos dan las herramientas necesarias para poder cumplirlas y nos pone, pues, en esta problemática que se señala, ¿verdad? Si, si me vas a hacer una validación, pues, ¿cómo le pongo, no? Si al final mi nombre es, o mi apellido es con Ñ, este, tiene no sé, cierto, cierto carácter que, que tú cambiaste en la célula fiscal, entonces a cuál le hago caso, ¿verdad? Sin claro. embargo, pues como me comenta usted, va a ser este, una cuestión de, de ir validando y pues de verificar cuál es el criterio de la autoridad en este sentido. Claro, eh, le voy a dar lectura, perdón, a, a, a ya las, a las otras preguntas que tenemos para, para ya no interrumpirla con CFDI Global. Eh, nos comenta César Caballero, ¿cuál código postal se debe poner en el recibo de nómina, el del domicilio del trabajador o el del centro de trabajo? Eh, ya tuvimos de hecho en una en una plática de, de noches de census ese tema en, en específico y eh, el comentario que, que se dieron en este subprograma fue que debería ser el domicilio del trabajador, pero muchas veces el patrón cuando inscribió a su trabajador le puso el domicilio del centro de trabajo. ¿no? ¿Y qué va a pasar con aquellos trabajadores que ya no están en ese trabajo en los cuales los dieron de alta en algún momento o les asignaron ese código postal de ese centro de trabajo? Pues se van a tener que hacer las modificaciones necesarias. Pero también por ahí eh, en aquella plática nos comentaba eh, el invitado de aquella ocasión de que si nos vamos a leer ejemplo el artículo 10 en la definición, 10 del código en la definición de domicilio fiscal nos vamos a encontrar que llega a empatar muchas veces con lo que es el centro de trabajo personalmente y eh, esperábamos a alguna modificación con respecto a ese timbrado de, de la nómina eh, precisamente en este sentido en el código postal para los trabajadores porque ahorita muchos trabajadores ya se encuentran buscando sus constancias de situación fiscal, pidiéndoselas, ¿cómo le hago? No tenía contraseña, voy a tener que ir al SAT, no hay citas. ¿Qué va a pasar, no? Porque estamos de aquí hasta julio porque el patrón me dijo que la necesita para efectos de mi timbrado. Y si yo no se la doy, va a haber ciertas repercusiones, ¿no? Y en ese sentido yo creo que se está afectando también esa parte. Esperemos que el SAT en algún momento recapacite ahí, eh, eh, o la autoridad recapacite, nos pueda dar ahí alguna modificación a la resolución miscelaria y nos dé una cierta facilidad por ahí. que nos comenta. Así es. Así es, muy bien. Continuamos entonces precisamente los cambios que, que se van a dar en el, la versión 4.0 del CFDI global. Y decimos, pues algunas de las consideraciones es que eh, las operaciones que se realicen al público general, el CFDI debe eh, expedirse Dentro de las cuatro horas, 24 horas siguientes a las operaciones realizadas, ya sea que nosotros estemos efectuando el CFDI de manera diaria, de manera semanal, de manera mensual o bimestral, en el caso de los que aún siguen en el régimen de incorporación fiscal. Otro de los puntos importantes es que tanto el IVA como el IEPS deben estar desglosados de forma expresa y por separado en el CFDI global y que deben especificarse el número de folio o de operación de cada uno de los comprobantes con operaciones al público general que se emitieron durante ese periodo, ya dijimos, y hasta de forma diaria, semanal, mensual o bimestral, y que este, debe pues en, en el RFC, la clave del RFC genérica y debe, eh, debe ponerse específicamente que es al público en general ya recordarán que pues antes podíamos poner la clave del RFC genérica pero aún así podíamos asignar una razón social distinta claro. para poder identificar nosotros las operaciones perfecto muy bien Continuamos. Eh, lo que comentaba también el contador hace unos momentos respecto a la pregunta, ¿cuál es la forma de pago que debo ponerle a este eh, CFDI global? Y como bien nos comentó, pues vamos a ponerle aquella cuyo monto haya sido eh, superior respecto al importe al que vayamos a emitir el CFDI. Eh, si acaso tuvimos dos formas de pago en la misma cantidad, pues podemos eh, poner eh, la que sea la preferida o la que considere pertinente el contribuyente. Se debe registrar siempre la clave pago en una sola exhibición y en caso de que se emite un comprobante fiscal en una sucursal, en dicho comprobante debe registrarse el código postal de esa sucursal, independientemente de que el sistema de la facturación de la empresa se encuentre específicamente en la matriz o en alguna otra de las sucursales. Tenemos que especificar la periodicidad, que ya decíamos, puede ser diaria, semanal, quincenal, mensual o bimestral. Esta clave 05 únicamente puede ser utilizada por aquellos contribuyentes que siguen en el régimen de incorporación fiscal y que estén facturando a través de mis cuentas. También es importante especificar y debemos especificar la clave del mes, ya sea que estemos expidiendo este, pues una diaria semanal o mensual o en el caso del régimen de incorporación fiscal de forma bimestral. Y aquí pues, podemos ver eh, las claves. Debemos especificar, como bien decíamos, el número de folio o operación de los comprobantes con el público general. En la clave de la unidad seguimos poniendo actividad, en la descripción vamos a poner el valor de venta, el valor unitario va a ser respecto al subtotal del comprobante con las operaciones que estemos realizando con el público general y debemos eh, seleccionar la clave correspondiente para indicar si la operación comercial es objeto o no del impuesto. Y aquí tenemos, por ejemplo, tres notas de venta. Y ahora en la expedición o emisión del CFDI Global, tenemos que poner un renglón por cada una de esas notas de venta, especificando e identificando la operación. Entonces, pues, como ustedes verán, si tuvieron 10 ventas en el periodo, si tuvieron mil ventas en el periodo, se tendrán que especificar aquí de forma independiente. Claro. Sí, y pues respecto a los cambios que tenemos ahí en el red. Antes, el antes red maestra, maestra poner, perdón, pues, perdón. La versión. Mándeme. Maestra, antes, antes de entrar ahí, vamos, vamos con los cortes ahí comerciales. <ríe> eh, para seguir ah, respondiendo por aquí algunos otros comentarios que, que están saliendo, eh... Nos comentaba Lucas Díaz, buenas tardes, una pregunta, cuando ¿cuándo se usa la clave S01? Ya ya habíamos comentado por ahí, Lucas, que era eh, precisamente en esto que acabamos de tocar en, en CFDI Global, que es donde nos indica que se va a usar la clave de uso de CFDI S01, que sería sin efectos fiscales. Por ahí ya nos repitieron una, una pregunta, la voy a, a contestar para que no se vaya sin, sin contestar. Nos comentaban... Eh, eh, es, es tema de CFDI pero ya, ya va enfocado un poquito a IVA pero vamos a, a darle respuesta el CFDI por arrendamiento en casa habitación no, no amueblada ¿cómo se emite eh, a la tasa de, de IVA? ¿tasa cero o exenta? y te comento que de acuerdo al artículo 20 fracción segunda pues sería exento, ok, para darle contestación ahí a esa pregunta y creo que ya son todas ah Rosario García también nos comentaba precisamente la imagen que estamos viendo Dice contadora, a mí me pasó, soy régimen simplificado de confianza dentista, para no hacer una factura por cada uno de los clientes que no quieren factura, dije voy a hacer una global, pero no aparece ese renglón de factura global, eso por qué sucede. Ya eh, algunos proveedores de certificación ya lo están haciendo, ya eh, su servidor también ya ha emitido globales, así como la que están viendo que nos comparte la maestra, ya ha hecho globales en 4.0 y sí lo permiten los proveedores. En la página del SAT todavía encontramos algunos errores. El servidor la quiso hacer igual en página del SAT y todavía eh, se presentan algunas inconsistencias. Entonces, pues yo creo que ya dimos eh, respuesta ahí a, a, a las preguntas que tenemos hasta ahorita y vamos con lo que sigue. Adelante, maestra. Sí, Pues bien decíamos, ¿no? Que que este eh, ampliación del plazo, pues no es tanto que la autoridad sea buena gente, ¿verdad? Sino que ni ellos tienen las herramientas necesarias para que podamos dar cumplimiento a estas obligaciones tal cual nos las están solicitando ¿verdad? Maestra, maestra, maestra, por aquí la voy a volver a interrumpir este como ya querían volver a ver al maestro Antonio Aranda, lo mandamos a traer desde, desde Europa y ya acaba de llegar su avión entonces para que pueda saludarla a usted, para que pueda saludar a nuestro auditorio, se encuentra aquí conmigo ya el maestro Antonio Aranda Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, contadora. Hola, hola. ¿Sí me escuchan de manera correcta? ¿eh? Claro que sí. Bueno, pues a, aquí ya ya casi por terminar, me imagino, el, el, el tema, pero pues vengo llegando, entonces me, me, me metí… El avión, eh, el, avión, el, el, el, no, el, el avión aeropuerto, la cabeza, yo creo, porque… <ríe> el aeropuerto, no, no recibía el vuelo todavía. Perfecto, Adelante. perfecto, ahora sí le damos continuidad, maestra. Perdón, perdón, aquí nada más para presentar a la estrella del programa. No, pues definitivamente debíamos de hacer el espacio. <ríe> Adelante, maestra. Muy bien, entonces pues continuábamos, decíamos con los cambios en el complemento de pago, ¿verdad? Y pues vemos a, anteriormente teníamos la problemática, ¿verdad? De que el complemento de pago al emitirlo, pues nos decía el importe global que se estaba desembolsando respecto a esa factura. Sin embargo, no teníamos eh, de manera específica cuánto era el impuesto que estábamos pagando o eh, a qué tasas estaba pagando. Entonces, pues con los campos, ahora obligatorios del REP 2.0, pues vemos que en efecto se tienen que poner las retenciones tanto del IVA, del ISR, del IEPS, que tiene que especificar la base del IVA, si acaso 16%, 8%, 0% o si está exento. También tenemos que poner el monto total de los pagos y pues eh, respecto a estos impuestos que mencionábamos, debemos señalar la base, el tipo de impuesto, el tipo de factor, qué tasa o cuota les aplica en cada uno de ellos. Y pues aquí tenemos un ejemplo de, de este nuevo red 2.0, en el que si ustedes se fijan, pues la parte superior queda prácticamente igual, salvo eh, la parte inferior en la que de forma específica nos señala cuánto es el impuesto que se, tra que se está trasladando Cuál es la tasa o cuota que se está trasladando y el pago total, ¿verdad? De que estamos efectuando respecto a este CFDI. Algunas de las consideraciones de, del Rep 22 es que el monto se va a aplicar en proporción a los conceptos que integran el CFDI original. Es decir, si estamos pagando un 50% de ese CFDI, pues el 50% también lo vamos a considerar de los impuestos que se hayan estado trasladando en dicho CFDI. También eh, podemos decir que pues, se puede emitir un CFDI por cada uno de los pagos que se efectúen o podemos emitir un solo complemento de pago por los pagos que se hayan recibido durante un mes. Siempre y cuando, obviamente, pues estos pagos se hayan efectuado al mismo eh, RFC. Y eh, otro cambio que tenemos por aquí es que, si ustedes recordarán, teníamos 10 días para emitir el, el complemento de pagos. Ahora, a más tardar, lo tenemos que emitir al quinto día natural del mes inmediato siguiente al que corresponde o el o los pagos recibidos. Esto, pues... Puede ser, mmm, lo podemos ver como una ventaja, como una desventaja, ¿verdad? Pudiese considerarse como una ventaja en el sentido de que muchas veces pues tú ibas con tu contabilidad en tiempo, en forma y resulta que pues la empresa se tomaba su tiempo y hasta los 10 días estaba emitiendo el complemento de pago, ¿verdad? Sin embargo, por el lado negativo que pudiésemos considerar es que quizá esa empresa pues tenía mucha o tiene mucha carga administrativa y por eso pues se tomaba su tiempo. Actualmente pues eh, tendrá que eh, contratar más personal, va a hacer los cambios necesarios en su control interno, quizá tengan que estar emitiendo los complementos de pago por cada uno de los eh, pagos, valga la redundancia, que se estén recibiendo de tal forma que que el proceso sea más rápido y no estén tardando quizá en identificar todos los que hayan recibido en el transcurso del periodo, que en este caso, pues es un mes. Y el nuevo proceso de cancelación, ¿verdad? Que, que este nos ha dado dolor de cabeza, inclusive. Pues ya recordarán que, sin importar la versión, tenemos el CFDI que está vigente o el cancelado. Respecto a los vigentes, pueden ser cancelables o no cancelables. Y respecto a lo que podemos cancelar, puede ser sin aceptación o con aceptación. ¿Y cuáles son los cambios que tenemos al respecto? Pues en la cancelación que hacíamos sin aceptación, pues simplemente consultábamos el estado del CFDI, le solicitábamos la cancelación que ahora se tiene que hacer por un motivo de forma específico que ahorita vamos a señalar. ¿En qué casos podemos cancelar sin aceptación del receptor? Y Podemos ver aquí, cuando el CFDI es por un valor de mil pesos o inferior. Si ustedes recordarán, anteriormente podía ser hasta cinco mil pesos. Ahora bajaron el importe a mil pesos. Si los CFDI son de nómina, si tenemos algún CFDI de egreso o de traslado. También aquellos que emitimos a través de mis cuentas, los FDI por retenciones, aquellos que nos emitió la federación por concepto de derechos, de productos, de aprovechamientos. Los FDI de ingresos expedidos a contribuyentes del RIF, Si acaso se cancelan dentro de las 24 horas siguientes a su emisión, podemos cancelar también sin aceptación aquellas operaciones que fueron con el público en general los recibidos por residentes en el extranjero y aquellos que se emitieron por integrantes del sistema financiero. Estos CFDIs podemos cancelarlos sin aceptación del receptor. ¿Y qué pasa o qué procedimiento tengo que seguir en caso de que se requiera la aceptación del receptor? Pues lo primero que tengo que verificar es la consulta del CFDI, en la cual me va a señalar específicamente. Este CFDI es cancelable exclusivamente con la aceptación del receptor. Y solicitas la cancelación indicando el motivo. El contribuyente o el receptor va a recibir un mensaje en el cual se dice que tiene eh, una solicitud de, en el portal. Y pues eh, nosotros tenemos que esperar que acepte el contribuyente que se cancele el CFDI. Pero tenemos que especificar también que ya sea que el contribuyente puede aceptar nuestra solicitud de cancelación o también la puede rechazar. Entonces ya vamos a poder ver el estado del CFDI cancelado con autorización, si acaso la aceptó, una solicitud rechazada, es decir, no aceptó que nosotros canceláramos el CFDI o si hace caso omiso del mensaje que le llega al buzón tributario de la solicitud de cancelación, vamos a ver que se canceló por plazo vencido. Es decir, pasaron tres días sin obtener una respuesta de dicho contribuyente. Perfecto, pues maestra. Cuando este es plazo vencido por tres días, se señala ahí la cancelación por plazo vencido. Es importante especificar que este plazo de tres días únicamente aplica cuando es la primera solicitud de cancelación. Si nosotros volvemos a, a hacer una solicitud de cancelación, pues ya, ahí puede quedar por los siglos de los siglos y no se va a cancelar por plazo vencido. Y pues eh, ya decimos, a partir del 2022 es necesario que especifiquemos el motivo por el cual queremos cancelar el comprobante. Y pueden ser estas cuatro claves, comprobante emitido con errores con relación, comprobante emitido con errores pero sin relación, el 03 no se llevó a cabo la operación y el 04, que es una operación nominativa relacionada en una factura global. Y vamos a ver aquí cuándo podemos aplicar cada uno de estos. Ok, antes maestra, perdón, perdón. Adelante. Eh, con respecto a ese a, a la lámina anterior, para, para por eso por eso me permití interrumpirla. El, el día de hoy, precisamente el día de ayer, eh, se estuvieron presentando algunos problemas con el 1, con el 01, con, con, con errores con relación. Y yo creo que muchos de los colegas contadores, de, de los empresarios, de los administradores que nos están viendo, pues estamos sufriendo con ese 01 porque eh, no reconoce como tal las relaciones. Los errores que arroja la página como tales que la relación no existe y si yo ya lo relacioné voy a tener que irme a cancelar el que está relacionado y luego volver a cancelar este porque no reconoce como tal la relación no y en ese sentido yo creo que como lo mencionamos desde un inicio no eh, todavía nos estamos enfrentando a, a muchos errores de, de técnicos errores técnicos que la autoridad todavía no logra definir no logra eh, solventar y pues para los contadores o para los empresarios que nos estén viendo pues yo creo que debemos tener eh, la clara conciencia de que muchas veces el contador no tiene la culpa no el contador no, eh, no, no es mago tampoco y pues ahí estamos en la computadora cancelando cancelando y no se cancela y yo creo que son cuestiones prácticas que pues nos estamos enfrentando. Voy a dar lectura a, aprovechando a, a algunos otros comentarios que tenemos maestra ya para para, para poder continuar, nos comenta don Ají Ramírez, sí. si una empresa realiza actividades mixtas, ¿se tiene que hacer una factura por cada actividad o puede englobarse todo en una sola? ¿A qué se refiere con actividades mixtas? ¿Mixtas en, en, en tasa? mixtas en Ahí no no entendí bien la pregunta, si nos pudiera comentar don Ají. Eh, Gus Gómez, Recico tiene un tratamiento especial para factura global. De acuerdo al, al, al llenado de la factura global como tal, el CFDI Global no tiene un tratamiento especial, solamente eh, para efectos de la emisión sí tendríamos por ahí alguna restricción que nos da renta en, en la emisión por el hecho del el prellenado que hace la propia autoridad. Pero solamente eso, para efectos de los campos en, en factura global, en CFDI Global eh, tenemos lo mismo, ¿no? Lucas Díaz. ¿dó, ¿Dónde sí? quedó que iba a ser diferente reciclo que, que inclusive... Iba a quitar al RIF y bueno, iba a ser mejor, maestro. Pues, entonces, ¿cuál ya, fue el cambio? Ya, ¿No? ¿Que ya, iban a cambiar? ¿Que iba a mejorar todo este tipo ya, de situaciones? Ya quedamos igual, ¿no? Bueno, ya, ya, ya se enojó el maestro Aranda, por eso ya, ya, este, ya lo extrañamos. Pues, pues aquí. no me gusta hablar de CFD. Adelante. Este, Lucas Díaz, este programa sí se va a quedar grabado aquí en la plataforma de Facebook. Leticia Sánchez, ¿algunos proveedores no han emitido los REP y ayer venció el plazo? ¿Qué implicaciones fiscales se tienen? Yo creo que. Eh, me voy a ir aquí con los amigos abogados, nadie está obligado a lo imposible y si mi proveedor no me ha emitido el rep, pues yo creo que eh, por ahí tenemos algunos canales también donde podemos acudir ante la autoridad para que nos los emita ¿no?, me voy a ir a quejar con la autoridad de que no me ha emitido mi REP y pues también tienen algunas sanciones si es que la autoridad les eh, solicita la emisión del REP a nuestro favor. En este caso lo necesitamos para efectos, hubo reformas en materia de IVA para efectos del acreditamiento, ya los incorporaron como un requisito. Y para efectos de renta también yo creo que ellos van a tener cierta repercusión. ¿Por qué? Porque si no está el REP, precisamente el objetivo del REP 2.0 va a ser... Si nos damos cuenta ahorita, el prellenado no nos está eh, no nos está considerando REP. Nos está considerando puro PUE y con medios bancarizados, el prellenado. ¿Qué va a pasar cuando ya estemos en julio? Ahora sí, la autoridad ya tiene todos los elementos y también me va a tener que precargar los ingresos de REP. Y por último, maestra, para ya dejarle las, la, la, el micrófono, dice Leticia Sánchez, dos veces refacturé un CFDI. El SAT sí me aceptó la cancelación en la primera vez, pero en la segunda ya no. Y el mensaje que aparece en el SAT dice, no cancelable error en relaciones. Reviso y está bien. Como comentábamos, Leticia, se está presentando precisamente en, en, en este, en el uno que estamos viendo en pantalla. En ese se está presentando el error y el error que usted menciona, que eh, hay error en las relaciones. ¿Qué, eh, qué se puede hacer? Utilizar el 02 y aplicar el otro procedimiento que sería la emisión de un CFDI normal sin relaciones, ¿no? Porque debemos hacer algo para subsanar esos errores, aunque operativamente y de acuerdo a la ley no debería ser, porque para eso tenemos aquí eh, nuestra nuestra eh, clave 01. Pues maestra, le dejo los micrófonos para que no la interrumpa yo mucho. Sí, gracias, no, no, no. Se nos adelanta nada más, Punta, porque era precisamente lo que íbamos ah, a perdón, mencionar perdón, aquí, pero pues ya, nos simplifica, nos simplifica, está muy bien contado. Pues el comprobante emitido con errores con relación, pues ya decíamos, primero tenemos que emitir, eh, eh, bueno, emitimos la factura, la 590, y ya decimos, pues tiene un error, la voy a corregir. Antes de cancelar la factura A590, lo primero que tenemos que hacer sería emitir la nueva factura, la factura A605 corregida. Y esta factura le tenemos que poner en efecto, cancelada, no, no, le ponemos igual la relación de la factura anterior respecto a la sustitución. Y vamos a cancelar después la factura A590. Esta pues se va a cancelar con la clave 01, y la vamos a relacionar con la factura 605 que acabamos de emitir. Pero pues como bien comenta, eh, la problemática que se ha presentado eh, respecto a esta relación pues ha sido eh, infinita, ¿verdad? Puesto que inclusive aunque no estamos relacionando en las facturas, hemos notado que al emitirlas no las reconoce inmediatamente el SAT. Entonces pueden pasar horas y tú las realizas en el portal del SAT y sigue sin aparecer. Entonces, es por eso que después aparece el error que comentaba eh, por ahí Leti, respecto a que, pues dice, es que hay un error en la relación. ¿Por qué? Porque no existe el comprobante. Oye, pero pues si aquí lo está, mira, aquí lo tengo, ya está timbrado. Ah, pues a mí no me interesa, dice el SAT. verdad Yo todavía no lo no tengo en mi base de datos y pues no te hago válida esa relación. Por otro lado, tenemos pues los comprobantes emitidos con errores sin relación. Ya decíamos, tenemos la factura 590. Este, la cancelamos simplemente con la relación de clave 02 y emitimos una nueva factura en la que este, pues podemos relacionar con sustitución de CFDIs previos o inclusive podemos no relacionar, como bien nos comentaba el contador. Por otro lado tenemos la clave 03, no se llevó a cabo la operación. Tenemos la factura 590. Y, pues, quizá había sido por un servicio, algún producto que habíamos, este, pues, con data, o que habíamos señalado que íbamos a, a realizar esta operación. Sin embargo, por cualquier cuestión no se llevó a cabo. Entonces, vamos a facturar, vamos a cancelar esta factura o este CFDI con la clave 03. Y pues cuando tenemos una operación nominativa relacionada en una factura global. ¿Qué significa? Que pues nosotros emitimos nuestra factura global, pero resulta que pues eh, uno de los clientes de la operación o que, que ya incluimos en dichos FDI nos solicita una factura o nos solicita que le facturemos la, el artículo o el producto que nos había comprado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cancelamos la factura a 850 con la clave 04, operación nominativa relacionada con una factura global. Después, generamos nuevamente la factura global correcta y, por otro lado, generamos la factura al cliente que nos la solicitó. Obviamente, se supone que tanto la factura 870 como la 871 van a sumar lo mismo de la factura a 850. Puesto que el ingreso sigue siendo el mismo, solo separamos lo que está al público en general y lo que un cliente nos pidió posteriormente a que habíamos realizado dicha factura. Y pues algunas de las consideraciones que, que tenemos que, que valorar aquí, pues es eh, que los comprobantes se pueden cancelar únicamente en el ejercicio fiscal en el que se expiden y siempre que obviamente el receptor acepte dicha cancelación. Otro de los puntos que tenemos que considerar aquí es que um, se debe justificar y documentar el motivo de la cancelación. Es decir, no podemos simplemente cancelar sin argumentar o sin que haya una justificación lógica para hacer dicha cancelación. Esto, pues de acuerdo precisamente aquí como pueden observar, pues al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, en la versión 2022. Y, este, pues ya, de acuerdo con la resolución miscelánea, a pesar de que esto nos señala que las facturas se tienen que cancelar en el ejercicio fiscal en el que se expiden, después nos autorizaron el poder efectuar la cancelación a más tardar en el mes en el que se debe presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal del cual se haya expedido dicho comprobante. Y pues esto no es aplicable obviamente a los FDIs globales emitidos en el régimen simplificado de confianza. No sé, hasta aquí cómo vamos. ¿Tienen Perfecto. alguna otra duda? ¿Algún comentario? Por aquí tenemos una pregunta de Gus sí, Gómez. Eh, ya, ya nos aclaró lo, lo, lo que nos comentaba sobre si había algún cambio en cuestión de la factura global en Reciclo. Precisamente lo que mencionas, se le otorgó la misma o el mismo beneficio que traen los de régimen de incorporación fiscal como una facilidad de no desglosar, como veíamos en la imagen hace rato, de la global uno por uno, folio por folio de uno de los tickets, notas de venta o algún comprobante simplificado con el público en general, y eh, en la en la versión original de la resolución miscelánea solamente traía el beneficio para los RIF, que ya lo traían anteriormente, pero ya en una primera modificación a la resolución ya se incorporó ese beneficio y ese sería el cambio o la diferencia, eh, Gus tiene razón ahí, sobre eh, este esta agrupación que vamos a tener de... Eh, de los folios, en este caso en un solo renglón, no nos va a pedir que desglosemos uno por uno para efectos del récico y también para efectos del RIF, sigue lo mismo para los que se quedaron en el RIF, los demás tienen que observar eh, lo que se manifestó ahorita en el ejemplo que nos comentó la maestra eh, ya casi estamos terminando el programa, voy a aprovechar también para invitarlos aquí que está el, el maestro Antonio Aranda, yo creo que, que les haga la invitación al, al programa que sigue, al Rompiendo paradigmas con, con los maestros que nos va a comentar aquí el maestro Aranda. Bueno, pues sí, no se pierdan eh, en unos minutos. Vamos a conectarnos Martín Rox Tamayo, Enrique Corona, su servidor. Esperemos que también está Efraín. Y bueno, también nos va a acompañar el maestro Carlos el día de hoy, que está aquí presente en Census Capacitación. A hablar un poco sobre la risaca de esta presentación de declaración anual para personas morales, a aquellos que no la pudieron enviar el día 31 de de pues ya prácticamente marzo pues eh, se dará por no presentado o presentada de forma eh, extemporánea, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver todas esas multas que ya empezaron a llegar, que ya empezaron a caer con aquellas declaraciones que se presentaron, se presentaron de forma espontánea o en su caso se presentaron pero no se pagaron y entonces ahorita parece ser que fuera ensalada les están mandando una serie de invitaciones en las cuales pues ya eh, hay que pagar, pagar o un recurso de defensa en su caso, quien, quien pueda acceder, ¿no? porque no todos los contribuyentes pueden acceder, mi estimado. Y bueno, pues vamos a estar hablando a una forma de rompiendo paradigmas. Quien ya conoce este programa, pues estoy seguro que les agrada quienes estén conectados y quienes no, pues dense la oportunidad de hablar un poco más eh, sobre estos temas de forma diferente de una forma un poco más amigable si lo queremos ver de esa forma y pues ya al horario de las 9 de la noche no entonces los esperamos en unos minutos a las nueve nueve cinco por mucho para empezar con rompiendo paradigmas le el... okay, perfecto pues maestra eh, ya yo creo que ya eh, se, se nos va el tiempo muy rápido cuando hablamos de este tipo de temas eh, eh, el agradecimiento siempre a los comentarios que se comparten yo creo que Hoy tuvimos también bastante audiencia, no sé si fue la, la suerte que andamos por aquí en census o, o, o, o, o la, las personas, yo creo ya los, los colegas, los contadores, ya todos estamos muy preocupados precisamente de que llegue julio y nos agarren, eh, eh, eh, iba a decir algo pero mejor no, nos agarren ahí desprevenidos, desprevenidos mejor. Entonces maestra, sus comentarios este, finales para poder despedirnos de nuestro auditorio, hubieron muchas preguntas el día de hoy, muchos comentarios, yo creo que bastante interactivo, y pues el agradecimiento siempre por parte aquí del maestro Antonio Aranda, de su servidor Carlos Ramírez, aquí en su capacitadora Census. Le dejo el micrófono, maestra. Sí, pues por mi parte todo, como bien comenta usted, es, es importante que, que pues estemos actualizados cuanto antes y, y estemos preparados a pesar de del plazo que se nos amplió, es importante que estemos al 100 para el 1 de julio, estar preparados completamente para comenzar con la versión 4.0, sino es que pues desde este momento tratar de implementarla en lo posible. Si recuerdan ustedes, pues no hay una limitante para que se pueda facturar con ambas versiones, 3.3 y 4.0, para empezar a hacer pruebas y que pues no nos agarre eh, tan desprevenidos esta situación. Muchas gracias igual por, por invitarme, un gusto estar aquí con ustedes. Perfecto maestra, pues agradecidos nosotros aquí a nombre de Census Capacitación, aquí maestro Antonio Aranda, un gusto estar el día de hoy, no habíamos transmitido juntos desde que desde que nos abandonó por ahí de noviembre, creo fue. Yo solamente iba pasando y, y... vi la luz prendida y me metí, entonces. <ríe> claro, un gusto también tenerlo aquí en, en su programa, maestro. Y pues ahorita nos vemos a las nueve en Rompiendo Paradigmas. Saludos. Hasta luego, nos vemos en un momento. Bye.